He tenido este, mucho contacto con personas que han hecho un máster acá también, entonces como que me han dicho, tienes que hacer, tienes que ir la experiencia de salir de Perú, venir a España, es muy nutritivo, en, no solamente de forma profesional, sino de forma social, y me parece muy interesante. El acto de bienvenida me ha parecido muy interesante, sobre todo en la parte donde la, la ex estudiante mexicana nos ha contado su experiencia. Elegí De Business School porque es una universidad que me ofrecía un paquete de muy buenos estudios, tanto en logística internacional y cana de suministros, como el MBA, y bueno, tengo las expectativas de que me ayude a crecer profesional y personalmente. Espero conocer mucha gente, espero conocer mucho de la cultura de Madrid y pues acoplarme y sentirme como en casa.